Efectivamente, para mí es un honor eh, debutar en esta plaza de Salamanca y en este premio Toro de Oro, que tanta ilusión me hace presentar en esta ocasión. Vamos, no quiero empezar sin saludar a todas las autoridades y reiterar todos los saludos protocolarios, a los excelentísimos señores consejeros, eh, queridos Gonzalo y Gerardo, resto de autoridades, presidente de la Diputación de Salamanca, representantes públicos, directores generales, el resto de amigos y profesionales del sector que hoy nos acompañan durante esta tarde efectivamente para mí es un honor eh, acompañaros en en este evento y, y dar la enhorabuena a don Francisco Galache por vamos, tan merecido premio no ha habido más que ver el vídeo de, de Chillón y ver cómo no se cansaba de vestir una y otra vez para ver que es un premio completamente merecido es el tercer premio que recibe don Francisco y su ganadería el anterior fue el año pasado y esperemos que siga recibiendo muchos más premios ...que sin lugar a dudas será el premio a la distinción y a la diversidad de encastes que caracterizan a su ganadería. Para nosotros la ganadería es un sector fundamental. Eh, creo que eh, así se nos reconoce públicamente. A veces incluso se nos echa en cara ¿no? que para nosotros es demasiado importante. Yo creo que no se da eh, nunca la importancia suficiente. En las últimas semanas se ha visto incluso que la elevación a la categoría de premio de Castilla y León del Premio a la Autoromaquia... Eh, es una de las acciones que han distinguido a nuestro gobierno y es esa acción la que significa y es una propia declaración de intenciones de lo que para nosotros es la toromaquia, que es una, un valor propio de la comunidad autónoma de Castilla y León y que vamos a potenciar porque consideramos que hasta ahora nos le ha dado eh, la importancia suficiente. Yo recojo, sin lugar a dudas, todas las reivindicaciones de don Francisco que no, no son ajenas y que, en las que vamos a profundizar. Efectivamente, hoy sin ir más lejos, publicaba el diario ABC eh, dos páginas en la que recogía declaraciones de varios ganaderos, de Toño Bañuelo, recogía de Victorino, eh, en definitiva de varios, que eran una decena en el que se exponían todos los problemas económicos que está afrontando el sector. Los conocemos, la elevación de los costes fijos, de los piensos, de, bueno, de, de, todo, de los costes energéticos, cuestiones que nos afectan. A, a todos, ¿no? a las administraciones públicas, a las empresas, a todos los sectores. Y nosotros lo conocemos, lo afrontamos, cogemos el toro por los cuernos y nuestro compromiso es ayudar al sector de la tauromaquia para que pueda tener un futuro y que pueda superar este trance de dificultades, de crisis concatenadas. Si ya teníamos esa crisis del COVID, de la que acompañé a los ganaderos de Burgos, en la que Toño hizo un gran discurso vamos, en defensa de la tauromaquia y con las reivindicaciones aquí expresadas, pues luego ha venido la, la crisis de Ucrania, la inflación y todos los problemas derivados y somos conscientes de todas esas dificultades y nuestros, nuestra voluntad política es sin lugar a dudas ayudaros a salir adelante porque consideramos que es una cuestión fundamental para Castellón y para España. Lo no es para España porque, a diferencia, y se me va a permitir discrepar, de algunas de las cosas que, que se han dicho, eh, el toro de Lidia es un producto típicamente español, lo que había en Asia Menor y en otros eh, lugares era el URO, que, del que luego hubo una evolución hacia el toro. Y yo ahí, sin lugar a dudas, soy un alumno, eh, espero que en algún momento llegue a ser eh, categoría alumno aventajado, del consejero de Cultura, don Gonzalo Santonja, que así me lo ha ilustrado con todas sus publicaciones en la materia y que me, me han servido de inspiración. Y es que eh, la tauromaquia no es un producto mm, o no es un valor español periférico, accesorio. La tauromaquia es un elemento constitutivo de la cultura española y por tanto de la nación española. La tauromaquia lleva eh, acompañando a España incluso antes de su constitución. Vemos que ya había ganaderías eh, de reses bravas en, en Castilla y León antes de que los reinos de Castilla y León se fundieran, ¿no? que se unieran en el año 1230, si no me equivoco, por parte de Fernando III el Santo. Y por tanto, ese ha sido un elemento de identidad que nos ha caracterizado desde el comienzo de nuestra nación, ¿no? que ha alumbrado desde la meseta norte de Castilla y León hacia el resto de la península ibérica, con respeto, por supuesto, a la República de Portugal. Y efectivamente, además, es una manifestación histórica, artística, que luego tiene su expansión y su representación en, en otros lugares del mundo, ¿no? por supuesto también en el resto de eh, lugares de la Península Ibérica, en Portugal, que por cierto un año habéis visto que ganó también una ganadería el, el premio, pero también por el resto del Mediterráneo en Francia y en la América Hispánica, y por tanto esa manifestación cultural que a nosotros nos, nos, nos llena de orgullo. ¿no? En muchas ocasiones eh, se dice, ¿no? y es un, un elemento para... Eh, defender y es un argumento a favor de la tauromaquia, ¿no? Pues que, pues que Lorca dijo que era la, eh, la forma de arte más culta, que Picasso lo puso en sus cerámicas, que la generación del 27 eh, lo incluyó en sus manifestaciones literarias y efectivamente es así, ¿no? Eh, vemos como la tauromaquia es el arte de artes, ¿no? El toro, pues cuando sangra y brota de sangre, eso es pintura, ¿no? Cuando se habla del traje de luces, como se ha hablado durante el vídeo, eso es moda. Cuando vemos al torero pues, eh, ir avanzando en la lidia, eso es danza, ¿no? la danza de la muerte, quien afronta eh, la muerte frente al toro que embiste. Eh, en definitiva, la música de la banda, eh, ahí se congrega todo. ¿no? Y por tanto, para nosotros, eh, la taroma que tiene esa importancia, se la reconocemos, se la damos, la ponemos en valor y queremos impulsarla. Lo vamos a hacer frente a sus enemigos confesos, sus enemigos acérrimos que eh, por todos conocidos, ¿no? los istas, ¿no? los animalistas, los mascotistas, que no quieren proteger al animal porque lo sabemos. ¿no? Eh, no digo nada nuevo si afirmo que quien más protege al animal, quien más lo impulsa es el ganadero, que fue quien lo creó. ¿no? Eh, es el ganadero el que le da ese espacio natural que es la dehesa, es el ganadero quien le da las mejores condiciones de vida y es el ganadero quien más se preocupa del toro, de su bienestar y de su dignidad como animal. Sin embargo, los animalistas, los mascotistas, como prefiero llamarles eh, yo en ocasiones, no se preocupan del bienestar de, del toro, no se preocupan eh, de su propia naturaleza, de su dignidad, de que pueda actuar conforme a su propia naturaleza y conforme guía eh, su propio instinto animal. Y nosotros ahí vamos a hacer también una defensa política sin complejos. Es verdad que en muchas ocasiones, eh, pues uno cuando viene estos actos, pues eso cita a Lorca, cita a Picasso, se da golpes de pecho, se pone una corbata con los toros eh, para vestir la ocasión y luego a la hora de la verdad, pues le tiemblan las piernas. Creo que si algo nos caracteriza a nosotros como gobierno de coalición es que no nos tiemblan las piernas y reconocemos la taromaquia como un valor fundamental y por eso la vamos a proteger, la vamos a impulsar y le vamos a dar ese reconocimiento. Y lo vamos a dar además, no solo porque o sea una manifestación económica eh, presente aquí desde muchos años atrás, no solo por su valor artístico, sino porque también consideramos que es una escuela de vida. Eh, creo que no me excedo si digo que el torero es un héroe mítico, es el héroe contemporáneo. La tauromaquia es una escuela de valores. La tendencia natural de cualquier animal, de, la persona, de las personas que también somos animales, es huir cuando ve un peligro. ¿no? En cambio, el torero no. El torero tiene ese valor, esa valentía de cuando ve al toro que embiste, que ataca, que es un animal fiero, pues agarrar la muleta y torearlo. ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que esa valentía, ese valor del torero que afronta los eh, problemas con entereza, con dignidad, pues debe ser eh, fuente de inspiración para todas las generaciones, para esta sociedad contemporánea que a veces vemos que está demasiado caracterizada. Por la resignación, por la pasividad, por el conformismo, una sociedad que a veces percibimos como castrada, anestesiada, que a veces eh, pues bueno, se siente impotente ante los problemas eh, que nos, se nos plantean a todos en, en la vida. ¿no? Y no me gustaría acabar, pues precisamente hilándolo con lo anterior, eh, pues mandando mi, mi abrazo más afectuoso, más cariñoso a toda la familia López Chávez. No, no me imagino el momento tan difícil que tienen que estar viviendo y... Y a todos nos rompe el corazón pues, eh, sabiendo del fallecimiento de, del, del joven ganadero, de esta familia de ganaderos y de una familia de tanta en, en estas condiciones. ¿no? Y sin más, pues quería despedirme agradeciendo que se me permita debutar en este foro, esperando poder venir en otras ocasiones, comprometiendo eh, esa ayuda a los ganaderos. Sabemos que hay muchísima tarea por delante, hay muchas estructuras de décadas que son difíciles de, de cambiar... Llevamos apenas unos meses, pedimos un voto de confianza y vamos a tratar que todos los servicios de las distintas consejerías, la parte que afecta más a la ganadería como que dirige don Gerardo y la parte que afecta a la cultura que dirige don Gonzalo, se van a poner al servicio de la sociedad, de, de, en particular del sector de la toromaquia, para ponerlo en valor y, y defenderos como merecéis. Sin más, muchas gracias.